el día de hoy en esta área monumental que es un área significativa que representa el latir de Santiago de los Caballeros, el Boulevard de las Tres Cruces, viene a darle ese toque mágico a toda esta área que conjuntamente con los murales de ciudad que hay alrededor se convierten en una conquista más de los santiagueres y de nosotros como alcaldía devolver ese orgullo de nosotros sentir que Santiago sigue latiendo, que esta es la ciudad de orgullo, que esta es la ciudad de corazón, que esta es la ciudad más limpia, más organizada de toda la República Dominicana. Esta entrega hoy a la comunidad, a los santiagueros, a nuestros visitantes, sigue constituyendo una muestra más de que nosotros queremos vivir en orden.